Programación Certificada, el secreto para certificar niños con la Universidad de Michigan. Les voy a contar cómo fue que logré graduar niños de programación certificado por la Universidad de Michigan. Tú te emocionarás al ver que tu hijo también puede lograr lo que otros niños ya están logrando con nosotros. Imagínate la felicidad tan extraordinaria que sentirás cuando tu hijo te muestre el diploma de programación certificada por la Universidad de Michigan. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Esto empieza cuando yo tenía cuatro años, el 5 de febrero de 1984, con 42 niños y 12 maestros. En esa época, mi maestro Miguel de Subiría creó el primer colegio para niños superdotados en Latinoamérica, el Instituto Alberto Merani. Una de sus prácticas comunes era llevar a los jóvenes, dependiendo de sus centros de interés, a ver clases en la universidad. En una ocasión me contaron que un grupo de niños había asistido a las materias de primer semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestigiosas del país, y les fue increíble, tanto así que el maestro le pidió al decano que dejara asistir a esos estudiantes a las clases de séptimo semestre, a lo que el decano accedió y dijo, esos chicos no van a poder aprobar esa materia, a lo que mi maestro respondió, le apuesto que ellos sacan los mejores lugares en esa materia, y el decano le contestó, si eso es así yo cierro la facultad y las cosas pasaron así mientras que el profesor colocaba tareas y los chicos del instituto se emocionaban los estudiantes regulares de la materia claramente veían con desgano cada trabajo que le colocaban porque estaban reventados con trabajos en otras materias al finalizar el semestre esos niños lograron las mejores notas y obviamente nunca cerraron la facultad de ingeniería de sistemas en ese momento entendí que cualquier niño apasionado que tenga un muy buen proceso de mediación podía aprender cualquier contenido incluso de nivel universitario y decidí tomar cursos universitarios en Estados Unidos traducirlos a español y luego traducirlos con la misma pedagogía que utilizaban los estudiantes del primer colegio para niños superdotados. Y el resultado es que hoy, a 2023, son más de 2.900 niños en 15 países que han sido formados con el modelo de libertarios. Esta pedagogía que se creó en el primer colegio para niños superdotados plantea que para enseñarle a un niño cualquier contenido, incluso las enseñanzas de las universidades, hay que entender dos cosas. La primera, ¿cómo funciona la mente humana que aprende? Y la segunda, ¿cuáles son las preguntas que se deben resolver para enseñar cualquier cosa? Frente a la primera pregunta podemos decir que la mente de un niño está compuesta por tres sistemas que interactúan constantemente en el aprendizaje. El sistema cognitivo, el sistema afectivo y el sistema expresivo. Por eso es que todas nuestras clases en libertarios tienen una fase de motivación una fase de explicación de los conceptos o del procedimiento y una fase de ejercicios. Frente a la segunda pregunta tenemos una estructura que responde a seis preguntas para planear nuestras clases. La primera pregunta es sobre los propósitos. ¿Hasta dónde pueden llegar nuestros chicos? La segunda pregunta es sobre las enseñanzas. ¿Cuáles son esas estructuras que necesitan aprender nuestros estudiantes para llevarlos hasta donde nosotros queremos llevar. La tercera pregunta es sobre la evaluación. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a decir que los niños llegaron donde nosotros queríamos? El cuarto elemento es la secuencia didáctica. ¿Cuáles son los momentos por los que debe pasar el niño para lograr lo que nosotros queremos? El quinto elemento es la metodología didáctica. ¿Cuál es la mejor manera de que el niño aprenda esto? ¿De la realidad a las ideas o de las ideas a la realidad? y el último elemento son los recursos didácticos con qué voy a apoyar mis explicaciones y así siguiendo estas dos estructuras es como logramos que niños de 7 años se gradúen de programación certificada por la universidad de michigan en python si quieres más información para que podamos acompañar el proceso de certificación de tu hijo escríbenos al link que dejaremos en los comentarios y te invitaremos a una sesión gratis para enseñarte cómo contestar una pregunta del curso de programación certificado por la Universidad de Michigan. Únete a las 2.900 familias que forman a sus hijos para que tengan el mejor futuro.